A la profesora Laura Movilla Pateo, que es eh, doctora en Derecho Internacional Público eh, por la Universidad de Vigo universidad en la que es profesora en estos momentos eh, a pesar de su juventud eh, ella es autora de eh, distintos trabajos publicados en revistas especializadas como por ejemplo una que lleva por título hacia la realización del derecho humano al agua y saneamiento la revista electrónica de estudios internacionales o el agua en la OMC derecho o mercancía en las cuatro jornadas iberoamericanas de estudios internacionales, o por ejemplo la entrada en vigor de la Convención sobre el Derecho de los Usos de los Cursos de Agua Internacionales para fines distintos de la navegación, publicada en la revista española de Derecho Internacional. Hola, vamos a hablar sobre el derecho al agua y al saneamiento y eh, vamos a empezar ¿no? eh, haciendo una pequeña introducción de por qué ¿vale? esas necesitan de hablar de un derecho al agua y al saneamiento en el ordenamiento jurídico internacional, por al acceso al agua desde el punto de vista de los derechos humanos. Entonces, bueno, la primera razón eh, obedece a cifras como las que podéis ver en las, en las diapositivas. Entonces, eh, En el año 2000, por ejemplo, eran tantas las personas que se estimaba que carecían de un acceso adecuado a servicios básicos de agua y saneamiento que entre los objetivos de desarrollo del milenio se incluyó una meta, que es la meta es, eh, 7 vale, con el objetivo de reducir a la mitad de personas. Era tal eh, ese número de personas que se incluyó ese objetivo concreto en los objetivos del desarrollo del milenio. Años más tarde, en el 2010, eh, en algún informe que se hizo sobre los progresos en la consecución de esos objetivos, vemos que eh, el problema sigue siendo bastante importante. Se hizo una estimación de que tenéis en las cifras 884 millones de personas careciendo de un acceso a la agua potable y más de 2.500 a servicios básicos de saneamiento saneamiento, si no estáis familiarizados con ese término, hace referencia bueno, a un mínimo de condiciones de higiene y a cuestiones tan básicas como el uso de electrinas. Y eh, hoy, en 2014, a pocos días de que se cumpla el plazo de estos objetivos del milenio, bueno, si estáis familiarizados con ellos, sabéis que son metas que se ha autoimpuesto la comunidad internacional para 2015, se estima que se está a punto de cumplir con esa meta en relación con el agua potable, ¿no? que eh, se va a reducir a la mitad ese número de personas que carecen de un acceso sostenible a la misma. La meta relativa al saneamiento está muy lejos de cumplirse, ¿vale? las, cifras, las cifras realmente son bastante decepcionantes y en todo caso se mantiene la diferencia entre las zonas, los países en medio de desarrollo, los países desarrollados y las zonas urbanas y rurales. Y además, por mucho que esa meta de la agua potable está a punto de cumplirse, hay que tener en cuenta y saberles esos datos desde el punto de vista de que es una meta de mínimos. ¿vale? La meta consistía en reducir a la mitad esa proporción de personas de un acceso básico, por lo cual queda la otra mitad. ¿vale? Quedan todavía millones de personas que carecen de ese acceso básico a la